una preguntita que es de cierto de los cambios que, que se iba a hacer no sé si tú sabes de sí. cambio de sitio de prueba y sí, yo estaba, es... ahorita, estaba ahorita tratando de consultar pues como esperadas a la noche no y ahorita la página está caída no sé si a, ti, a algunos compañeros le ha pasado lo mismo o será solo a mí entiendo eh, tengo ahorita hace a las horas una transmisión en, en, en, en, en facebook y un profe, el profe Anderson, yo no sé si está aquí el profe Anderson. ¿Profe Anderson no está? profe Anderson, él comentaba de que precisamente estamos en la transmisión que cuando le llegó un, un, un, un aviso indicándole de que le habían cambiado la, la, el, el, el lugar de la prueba a él. Entonces, eh, sería bueno, bueno revisar ahora. Vamos, hagamos ese ejercicio, yo a hacerlo en mi caso, lo voy a hacer, yo ya lo hice dos veces esta tarde, miremos si es que no está funcionando. Y, eh, claro está que, voy a compartirles pantalla completa, porque tengo, ¿qué les recomiendo para hacer esa revisión? Que entren con un, con un, con una, eh, un navegador mmm, diferente a Chrome, ¿no? Mozilla, Safari, eh, otro, otro, otro que, que no sea Chrome, voy a intentarlo, voy a intentar por Safari, no voy a intentar por safari. Eh, a ver, a ver si me deja entrar, si es que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Me confirma si ahí me están viendo la pantalla, cierto? Sí, está viéndose la pantalla. Sí, señor, sí, profe. De acuerdo. Sí, señor. Gracias. Bueno, por lo que veo, sí está... Si ¿Sí está que, si ¿Sí está. Está caída, desde las 6 de la tarde, profe, yo estaba ahí mirando y está claro. caída. Pero igual, si a uno no le han notificado nada, yo creo que uno se presenta donde le, le llegó la situación la sí. ¿verdad? Sí, sí. Um, en mi caso no, no se me ha notificado nada. Yo pude entrar tipo 5 de la tarde y. Y no, y no y no me había O sea, a uno le tendría que llegar otro mensaje, ¿no? Otro mensaje identificando esa parte y no me ha llegado nada, Al que no le, a los que no le llega nada ni, no hay problema para donde ustedes ya, ya habían eh, revisado es para ese lugar en mi caso pues Nofe. ¿sí? ¿sí? Buenas noches, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, profe ¿me escucha? sí, la estoy escuchando, profe eh, es que como que tiene que presentarse con documento de identidad e imagínese que mi hermano hace dos días votó la cédula ya no se puede presentar bueno, profe, está pues no no puede poderse puede, pero el problema no lo van a no lo van a dejar entrar. La cuestión es que él tuvo que haber inmediatamente si tiene tiene el denuncio, si tiene el documento que está tramitando ya la la la la la, la el duplicado, eh, creo que eso le puede servir, ¿no? Profe Ronald Sí, profesor. Disculpe ahí, yo tengo un familiar que está ahorita en la capacitación de los que van a cuidar salones. Y se puede con el denuncio. Hace, pasa, saca el denuncio hoy mismo y lo lleva mañana ahí. Y ese lo lleva, y sin embargo, si tiene pase o algo, lleva otro documento alterno. Pero con el denuncio lo dejan presentar. Con el denuncio. El problema es sí, que hace como dos días a Pisilago y hoy que le dije busque el documento, lo está buscando, y dijo la voté allá en Pisilago. Y no tiene denuncio porque al saber se dio cuenta que la votó. Es que el Rusia no puede entrar por internet. Por internet. No si maneja pasaporte, con el pasaporte puede entrar, que yo leí. Sí, vamos a mirar esa parte. Vamos a mirar esa parte. Por internet eh. pone. Vamos a ver qué dice la guía al final de los documentos alternos. Documentos de identificación válidos. Veamos. Dice, en casos de pérdida de la cédula de ciudadanía amarilla con holograma se, se permitirá el ingreso con la contraseña de la Registraduría Nacional de servicio Civil vigente en cualquiera de los siguientes formatos. Formato blanco preimpreso, el cual recibe la persona cuando tramita su... Bueno, ya no la tiene. Formato de color verde que se diligencia para duplicarlo, rectificación o renovación. Formato que se tramita por internet a través de la página web de la registraduría y tiene incorporado el código de verificación QR. Entonces, no sé si este sea posible, porque se puede desde internet. Formato que tramita por internet a través de la página web de la registraduría y tiene incorporado el código de verificación QR. Yo creo que ese es posible, ¿no? Entonces, sería revisar cómo es esta, esta, esta diligencia en la, en la página de registraduría y, y hacerlo. A ver, otras otra, contraseñas válidas de identificación. Están aquí, nos muestran el ejemplo. Este, esta de acá. Dice, el documento debe ser vigente. Vigencia de seis meses, si el aspirante no se identifica con alguno de los documentos válidos antes referidos, no podrá acceder a las pruebas. Se aclara que todos los documentos que no presenten huella, el, dat el datiloscopista realiza la toma de cada tilar al del aspirante en el formato correspondiente. A ver, solo dice eso aquí de, con respecto a la a los documentos válidos, profe. eso es lo, eso es lo que dice aquí en, el, en este documento. Entonces, eh, dice el profe John, John, que, que se podría, ¿cómo? Porque aquí no lo dice. Por el denuncio, O saca el denuncio por internet, eso no se demora nada. Y, ah, y, y ese lo presenta y ya otro documento alterno. Con el denuncio y un documento alterno. Sí, intentarlo, intentarlo también, profe, por ese medio, dígale que lo intente también de esa de esa manera. Y la página muerta y no está. Hay que, me imagino que... hay. Con la notificación que está llegando en la tarde de hoy, que le llegó a algunos. Gracias, Bueno, profe, Nancy. Con, con, con la notificación que, que le llegó a algunos del cambio. Entonces, yo me imagino que, pues, pues todo el mundo está revisando hasta ahora su CIMU para mirar si de pronto le han, le han cambiado o no. Porque yo creo que, de, que lo cambien ya. Ya de, de ahora en adelante, ya no yo creo que haya cambio ya. O no sería. Ya no, no sería, digamos, justo que hicieran un cambio ya 12 de la noche y uno mañana tener que revisar. ¿Profe Sonia? Buenas noches. Sí. Profe... Eh... Tengo una pregunta, lo que pasa es, por ejemplo, yo que me traslado de una, de una ciudad a otra, entonces llevo mis pertenencias básicas, por ejemplo, un bolsito, el efectivo, la cédula y demás, ¿será que con eso no le, dejan, no le permiten el ingreso de ese bolso? Sí, profe, sí le permiten el ingreso con, con ese bolso, solo que tiene tendría que, cuando usted va, va al salón, y debes entrar, te van a pedir que, bueno, te van a pedir y tienes que poner el bolso al frente, al frente bueno, en un lugar al frente, eh, donde está al frente, al pie del jefe de salón, y debes de dejar el bolso, bolso así, ahí, durante toda la sesión. Ya, eso es, eso es lo único, eso es lo que he visto, en, por ejemplo, en la, en la del ICBF, que eh, se presentaron muchos, muchas eh, personas, mujeres, eh, con bolso, eso fue lo que le pidieron, que lo dejara al frente dejar ahí el 20 ¿no? y que realizara la prueba sin ningún problema. Eh, profe, buenas noches. Sí profe. sí, profe William. Wilman, perdón. Profe, buenas noches, una preguntita. ¿Yo puedo llevar el celular y apagarlo? Sí, puede llevar el celular y apagarlo. Ah, eso, Teniendo, gracias. Le durante toda la sesión apagada. Eh, pero claro está. Mm, no sé si se lo dejan tener junto a la prueba creo que se lo, también lo tiene que dejar al frente, o sería lo recomendable, ¿no? Sería lo recomendable. Pero en la misma guía de la citación dice que no van a dejar entrar morales ni nada. Sí, sí, eh, lo que dice la guía es que no se va a dejar entrar nada, que está prohibido, ¿no? Que es lo que uno, pero pues, los que ya hemos estado en, esta, en estas sesiones nos hemos dado cuenta que se lleva, ¿no? Que se lleva. Eh, entonces, si se lleva el celular, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de que van a, van a presentar su cédula digital, pues tienen que llevarlo. Entonces, ¿qué es lo que le van a solicitar? Apagarlo. ¿sí? Apagarlo y tenerlo apagado durante toda la sesión. Siempre, sí, muy buena noche. Qué pena yo lo interrumpo. Yo también estuve leyendo la guía de orientación y ahí dicen que la Universidad Libre sí permite llevar el celular, las cositas, pero lo que usted dice que debemos dejarlo debajo del tablero, pero en la guía dice que sí se puede llevar, solamente que usted sea responsable de las cosas. Sí, cosas que no pueden suceder, como por ejemplo que le suene el celular y usted conteste. No, eso no, no, no, no, ya, digamos, sería motivo de, de, de, de cancelación, de anulación de la prueba. ¿no? Son cosas que usted se vaya para el salón, digamos, para el baño y le dio por coger el celular y por allá se puso a hablar. También es motivo de, de, de, de anulación de la prueba. Entonces, son cositas que no pueden suceder. No, o no deberían suceder ese, ese tipo de cosas entonces esas son las cosas que no, que no, que no deben pasar ¿no? entonces no, o sea, no estar dentro del salón entonces tiene el bolso al frente y está realizando la prueba y, y te fuiste al bolso y a desculcar y después volver a, a la prueba ¿no? ese tipo de cosas son motivo de, de anulación o, sea, ya, o de sospecha al menos ¿no? de hecho uno no se puede parar desde el del puesto así sí, como sin permiso para la, la la palabra al jefe de salón. Bueno, ahí nos explicarán mañana de 8, de 7 y media a 8, esos esas detalles con el jefe de salón. Este, quisiera que abordáramos el tema de, de la prueba rápidamente. Yo le doy ahí los. los, los les comento mi experiencia con, esa, con esas preguntas y las últimas recomendaciones. Y después miramos en detalle lo que dice la, la guía de orientación sobre las recomendaciones para el día de mañana. Y finalizamos, pues yo sé que aquí hay varios profes que ya tienen bastante experiencia en este tipo de pruebas, pues yo ya me he presentado a varias, y damos algunos consejos a los profes que recién se van a presentar por primera vez, y resolvemos inquietudes que tengamos, o sea, cualquier inquietud que se tenga, por, por muy, digamos, obvia que parezca, hagámosla, compartámosla, sin, sin, eh, sin, siendo tolerantes, siendo eh, muy, muy empáticos y... y y asertivos con el compañero que pues uno no sabe digamos la circunstancia de cada quien sé que hay profesores digamos que han estado todo el tiempo en zona rural y no saben, no tienen ni idea de las transmisiones que hacen no tienen ni idea de lo que sucede solo, solo vuelven a saber es cuando ahorita que tienen que salir las de la prueba entonces pues tener digamos no, esa sí profe Nancy qué pena es que él me dice que está bajando la cédula digital le cobran 55 mil pesos pero que como hace para presentarla que vamos no podemos llevar celular eh, tipo, o sea, sí puede llevar el celular y con la entrada presenta la, la, cédula, la cédula digital, la ahí la ven, le dicen que apague el celular y listo, puede entrar con el celular apagado. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, buenas noches. ¿Qué, ¿qué pena interrumpir? Profe, en mi caso que ¿Cómo... no tengo la cédula digital, sino la normalita. La, la que profe? siempre hemos tenido. ¿Sí se puede con esa? Sí, claro. claro. Ay, gracias, profe este, profe, ahí abajito hay una opción de levantar la mano, ¿listo? Para, para Hola, que no... profe, buenas noches. Sí, profe, Laura. Ah, profe, en cuanto a la citación, eh, a mí me mandaron un mensaje donde decía que había actualización, que me, me habían actualizado el lugar, y acabo de ingresar, y no, cuando fue en la misma institución, ya está dejando de ingresar, ya la página está un poco mejor. Ah, listo. Acabo de ingresar al Bien, bien, profe. Sí, efectivamente volvió a retomar, ¿no? Ya está otra vez activa, ¿verdad? Okay. Muchas gracias, profe. Voy a revisar yo también porque, ¿qué tal? ¿Qué tal? Parece que está activa. No, está lenta todavía. Bueno, este a ver si está activa o no está activa. Está un poco lenta todavía. Bueno, igual igual como les digo, quiero que abordemos primero lo de... Lo de la prueba, la prueba de razonamiento, pero, pero aquí está el profe John que se habla, que nos explica. Porque tengo preguntas con la tercera pregunta. ¿Profe Bois? ¿Sí, profe Bois? Bois, profe, no te escucho. Bueno, no te escucho, profe. Bueno, profes, este, esta es la, la prueba 20. Esto es más, más bien un, un, un último eh, repaso de este, de este componente que nos van a evaluar y que nos da tan duro a la mayoría, ¿no? Entonces, te, les cuento el, el detalle de este, de, este ¿qué? de estas cinco preguntitas. Las primeras tres preguntas que aparecen aquí son, son unas, unas, una, una situación... La situación yo la he cambiado, pero se sigue teniendo la misma estructura en términos de, de, de lo que se evalúa en matemática, en razonamiento cuantitativo. Es lo mismo en lo que salió en ese. Voy a, voy a hablar en términos generales porque, bueno, es delicado, digamos, hablar de, puntualmente de eso porque no, no, no se puede hacer este tipo de cosas. Pero por eso yo he modificado la, la situación, ¿no? Eh, pero lo que es, respecta a lo matemático sí es lo mismo, ¿no? Sí es lo mismo. Entonces, esta situación yo la, yo la acomodé para darle el carácter de juicio situacional, eh, teniendo en cuenta las mismas características del contexto que conocí. Las tres preguntas que ustedes ven ahí, yo las fallé. Yo, cuando hice la prueba, yo dije, genial. Me, me tiene que ir bien en, en, en razonamiento cuantitativo y vaya sorpresa como de cinco preguntas que me hicieron fallé cuatro cuatro y precisamente estas yo quedé como como bueno pero por qué por qué fallé estas y aquí viene una primera característica de las pruebas de juicio situacional que es que ellas tienen un componente de lectura también o sea, ¿no? Des, digamos las cascaritas están ahí en los pequeños detalles que están dentro de la lectura y, y es precisamente por eso que la mayoría, porque la mayoría ha fallado la prueba 1 y 2. Es más, eh, que levanten la mano todavía el que todavía está convencido que la, que la respuesta es la C y la B, respectivamente. todavía está convencido no sé. ¿no? Dice el profe Darío, la primera pregunta se multiplican dos y dice, ya el profesor está... Hasta... Ya está dando la, la respuesta. Bueno, aquí comenzaron a comentar. Profe, no sé si es mil cada uno. Bueno, ya el profe, por aquí ya comenzaron en los comentarios a dar la respuesta a esa pregunta. Profe Julián, cuéntenos, bienvenido, profe Julián. Profe Julián estuvo acompañando, dándonos los últimos. Hola, eh, profe Ronald, buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, bien, profe. Estaba, estaba, la vez pasada que analicé la pregunta, eh, en primera instancia, digamos que, que uno tiende a confundirse, ¿no? Uno tiende a confundirse allí en el, en, en el texto inicial, por eso es necesario que uno haga una, una lectura, una lectura bien, bien crítica allí, Ser uno como muy de, muy, tener muy en cuenta los detalles, ¿cierto? Porque allí cuando, cuando nos dan los detalles de la, de, del contexto como tal, eh, nos dicen, nos dan un, unos números, ¿cierto?, una cantidad de, de dinero que se invierte, el número de familias, y nos dan un, un dato que, que, que está implícito allí, que es durante un año, dice allí antes del punto, dice 2.500 familias focalizadas durante un año. Allí cuando uno, cuando dice durante un año, quiere decir que fue pues durante 12 meses. Digamos que eso es como una estrategia, escribir el número en letra, para que, pues, para que tienda uno a, a omitirlo. Ya cuando uno identifica que es en 12 meses, ya es un cálculo que se tiene que hacer muy digamos, de sencillo. Dos, do, dos, 2500, 2.500 familias, ¿cierto? Y los multiplica por los 100.000. Y luego de allí sí si le saca el 30%, por 0.3, lo multiplica por 0.3 y obtiene la respuesta. Entonces ese fue el análisis que yo hice. Si sí, sí tienen muy en cuenta eso, ¿no? Que a veces escriben los, los datos. Yo, yo les decía en algún momento, los problemas tienen insumos y tienen datos. Eh, los insumos todos se utilizan. Y los datos eh, no todos se utilizan. Hay datos que, que los ponen allí como para confundirlo, confundirlo a uno. Entonces, si sí tener en cuenta eso, profe. Muchas gracias, profe, profe Julián, por la aclaración. Efectivamente, yo creo que esa fue la parte en que, en que todo el mundo, eh, digamos, no tuvo en cuenta el detalle de durante un año. Como no está, digamos, está implícito el número 12, por decirlo así, entonces se saltaron ese, ese dato y por eso la respuesta en que dio la mayoría fue 250 mil millones. Ahora... No sé, no estoy seguro. Yo estaba pensando ahorita porque resulta que yo, yo digamos, la, la, las preguntas las sal se queda así como por partecitas porque a uno tampoco lo dejan escribir la, la, la, digamos, las preguntas tal cual, sino que uno tiene que memorizarse bastante la información para poder sacar al menos una, una preguntita esa. Entonces, eh, no estoy seguro si el 100 mil pesos está así o está el 100 y mil cien y mil, porque da 300 millones y uno no tiene en cuenta tres ceros, ¿cierto? Porque a mí me pasó lo siguiente, con esta pregunta, eh, yo me fui por 200, también como todo el mundo me fui por 250 millones, 50 mil millones, pero antes de dar con una respuesta y pensarla, yo mi, eh, la verdad tengo el, el desconocimiento, yo... En ese momento ya está. Esa, esta era la pregunta, la pregunta 57. O sea, ya estaba por la mitad de, de, del, de del tiempo. Ya lleva, digamos, como por por ahí dos horas eh, respondiendo preguntas. Era la pregunta 57. Entonces, cuando yo llegué a esta pregunta, eh, sabía algo que no tenía claro, que era tampoco. Y, y ustedes parecerán, digamos, bueno, el profesor no sabe esto, pero no no no lo tuve claro en ese momento. Y es que no sabía cuántos ceros eran 3 billones. ¿No? entonces a mí me pareció tres billones mucho ¿no? mucho y, y, y, y la verdad digamos eh, la, haciendo digamos <coughs> las cuentas me pareció que ahora haciendo la retroalimentación haciendo la retroalimentación eh, ya sabiendo digamos cuántos ceros cero tiene 3 billones, cuánto tiene eh, 3 mil millones eh, ya parece la cosa más fácil pero si no tenemos digamos estos elementos sencillos medianamente claros pues, no, tampoco vamos, vamos a poder a responder una pregunta que, mirando ya ahorita sí la respuesta, digamos no, pues esto es más bien sencillo. Pero pues a mí me pasó eso. No no, no supe no supe eh, cuántos ceros tenía, 3 billones. ¿no? Y no sabía, sabía que era más grande que 300 mil millones, pero no sabía que, que cuántos ceros tenía. Y como la respuesta la dieron así, ¿no? Entonces, me pareció que, que esos son detallitos que se lo piensan muy bien las personas que elaboran este tipo de preguntas, ¿no? Que ellos saben, digamos, cómo eh, vamos a caer, podemos caer, ¿no? De como casi 900 mil personas que realizaron esta, esta pruebita por fuera, eh, yo creo que se equivocaron la mitad. Ahora, el segundo detalle, característica de las pruebas de juicio situacional que tiene una situación y varias preguntas si usted se equivocó en este caso, ustedes se pueden dar cuenta que si usted se equivocó en la primera, se equivocó en la segunda uh -huh. es decir, ya sacó dos mal porque si usted respondió la primera ¿no? si respondió la primera 250 pues ya por eso es que eh, muchos se equivocaron en la primera y la segunda pregunta porque atendieron digamos a Así ah, que se equivocaron en la primera instancia, se equivocaron en el segundo porque una pregunta depende de la otra. Así vamos a encontrar preguntas en, en, en, en mañana, en la prueba de juicio situacional, ¿no? No solo, no solo en razonamiento cuantitativo. Ahora, eh, veamos acá. Entonces, ¿ya, ya saben, queda claro cómo es la respuesta a esto, ¿no? ¿Por qué da, porque da tres, tres billones, ¿no? Ya el profe nos aclaró el profe Julián. Y pues, fíjense que esta segunda, un jefe solita informe de cuántos recursos de inversión se reportaron a la planeación para el año en la zona rural. ¿no? Pues ahí es tener eh, en cuenta que aquí en este enunciado dice el costo final, eh, no, sí, este no, este otro. El 30% corresponde a las instituciones educativas rurales. ¿no? Entonces ese es el dato que hay que tener en cuenta para responder a esta pregunta. Y, y pues bueno, ahí simplemente hay que sacar el porcentaje de el monto total, en este caso sería de 3 billones y la respuesta sería 900. ¿Cierto, profe Julián? Sí, profe Ronald, allí pues eh, es, es fundamental uno atinar a la pregunta 1. Si uno falla en la pregunta 1, falla en esta, porque a la hora de uno sacar el 30%, pues debe ser a, lo, a, los, a los 3 billones. Entonces, eh, luego de que uno hace esa cuenta, ¿cierto? Multiplica uno los 2.500.000 por 12, lo, lo, lo que lo, lo multiplica por los 100.000 y ya tiene los 3 billones. Y esos 3 billones, para esta segunda pregunta, lo multiplica por el 0,3 y ahí le da los, los 900.000 millones. Listo, muchas gracias, profe okay. por la... Qué pena me tomo ahí la palabrita. Pues yo la verdad, en ese, en ese caso, yo no siempre multiplico por 0,3, ¿no? En este caso, eh, eh, pues yo simplemente multipliqué por, por 3, ¿sí? Eh, bueno, el, el cálculo correcto es por 0,3, pero multiplicar por 3 también me va a dar 9, y la única opción de respuesta que tenía 9 al comienzo era la C. Entonces, digamos que ese fue el, el, el cálculo que yo, que yo realicé, solo como cuestión de los ceros. Cuestión De la rapidez. Cuestión de Claro que no sé si profe Julián o, o profe... Sí, si, sí, si alguien... Ahí, hay, una, ahí, ahí sí. Hay, una, hay una dificultad que podríamos tener los profes que no somos de esta área, y es, y es que como no somos muy diestros en, en, en quitar los ceros y poner los ceros, no sé, profes, de los que están aquí en esta, en esta sesión, si sea necesario que el profe, digamos, no sé si pueda también el profe Julián, eh, explicarnos sobre cómo hacer las cuentas eh, con los ceros, ¿no? o sea, sin los ceros. O sea, porque aquí nos ponen, en, en, en, a los que no son matemáticos, yo hago, hago las cuentas con todos los ceros. para no Pero bueno, me da como, como vaina, como quitar los ceros, qué tal que no ponga un cero. Bueno, no sé que los que sí, están acá, si sí, sí, sí, sí, sí, lo dominan bien. Lo de los ceros. Yo le explicaba eso, profe, en algunas clases a los profes. Yo les decía que cuando uno habla de porcentaje, uno hablaba de cada 100. Entonces, el 30% es 30 de cada 100. Entonces, quedaría los, los 3 billones multiplicados por 30 sobre 100. Y ahí, entonces, uno cancela los ceros, cancela los dos ceros del 100 y cancela un cero del 30 y un cero del, del 3000. Y de los 3 billones, y luego sí multiplica, como hizo el profe, 3 por los, por los 3 billones, y ahí es donde obtiene los los 900 mil millones. No sé si me dice entender. Profe, sí. si sería tan amable pero de mucho, repetir, profe, un no, poco mucho. más lento. <risa> claro que sí, pero si quieres voy a compartir aquí pantalla. Listo, a ver, ¿sí? Comparte que Mucho mejor, le... profe. Listo, profe compartirle aquí, aquí pantalla. Listo, ya estamos viendo la pantalla del Profe Julia. Listo, Julia. Pues. acá tengo la primera pregunta. ¿Sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, profe. Aquí, pues ustedes pueden hacer la multiplicación solamente eh, el 25 por 12. Es como, como más práctico, ¿no? O sea, 25 por 12. Y a la respuesta de eso le agregan los 5 los ceros. Y ya tienen ahí la, la, la, que la, la respuesta. Eh, bueno, eso es para sacar los, los 30 millones: 2.5 por 12 da 30 millones. Y los 30 millones se multiplican por los 100 mil. Y, y ahí tenemos los. Los mil billones. Ahí simplemente multiplicar 3 por 1 y agrega todos estos ceros y todos estos ceros. 3 por 1, 3 y agrega uno todos los ceros. No hay, no hay nada más que hacer. ¿Listo, profe? Cuando ustedes multipliquen eh, números, potencias de 10 que tengan ceros, ustedes pueden omitirlo y al final lo agregan. ¿Listo? Esa es la recomendación allí. Por ejemplo, este de 3 billones, ustedes lo pueden ver como 3 billones. A ver si lo puedo escribir así, 3 billones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No veo la pantalla, porfa. Yo sí la estoy viendo. Pronto el internet, profe. También mí la estamos viendo. ¿Sí? sí, entonces ahí es multiplicar 30 sobre 100 para sacar el 30%, entonces lo que hace uno es, es cancelar ceros, cancela un cero arriba, un cero abajo, cancela un cero arriba, un cero abajo, pero los ceros siempre tienen que ir al final, ¿no? No los pueden cancelar, si a, por ejemplo, si el número está así, 203 sobre 10, ahí sí no, digamos que no se puede Yo cancelar. No voy, a... voy a volver entonces, espera, voy, a, voy a compartir de nuevo a ver si... Volver a compartir a ver si de pronto ya todos pueden ver. Ahí volví a compartir, profes. Ahora sí se visualiza, profe. Ahora sí. Listo, profe. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, listo, pero Yo les decía que, que era multiplicar los 3 mil millones por 30 sobre 100, porque el 30% se describe 30 de cada 100. Entonces, lo que hace uno es ir cancelando ceros, ¿listo? Los ceros que van al final. Entonces, del 30 le cancelamos un cero y un cero al de abajo. Luego le cancelamos el otro cero y un cero al 3 billones. Y ya inmediatamente hay todos estos ceros, ¿cierto? Quedan estos. Entonces, lo que hace uno es multiplicar, como hizo el profe anterior, 3 por 3, 9, y agrega uno de los ceros que están allí. De ahí sale el 900 mil millones. Listo, les hacía la aclaración que si el cero va en la mitad, yo no puedo hacer esto, ¿no? Que cancelo este cero con este, eso no se puede hacer. El cero tiene que ir siempre al final, listo, al final del número. Listo, profe. y en el ejercicio anterior también hacía la aclaración allí que cuando ustedes multiplicaban 22500 millones por 12, multiplican 25 por 12 y agregan los ceros, los ceros que aparecen allí. ¿Listo, profes? Y lo mismo acá, cuando ustedes multiplican 30 millones por 100 mil, multiplican 3 por 1, 3, y agregan todo ese montón de ceros. ¿Listo? Si ustedes los cuentan, van a dar cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, y acá otros 5 ceros, se le agregan en total 12 ceros. ¿Listo, profes? Que son los ceros que, que aparecen acá. Profe, está, amor? ¿Profe Julián. ¿Sí, profe? Este, le pediría un, un favor muy, muy especial, tal vez solo para mí. A ser usted, podría, ¿Usted podría hacer la lectura, o sea, la lectura de, de, del 3 billones, cómo se leje De un... ¿3 <risa> billones? <risa> eh, 3 billones, profe, pues esa es la forma de leer, tres billones. <risa> 3 billones, así se lee. Porque sería, porque la otra forma sería creo que leer, leer 3 millones, ¿sí? Hay que leer 3 millones, ¿Cierto? Pero leerlos con el otro millón. Entonces, la forma correcta cada vez que, que aumenta, cada vez que completa, digamos, los, los, los dobles ceros, ¿cierto? En este caso, que son nueve ceros, pues ya se utiliza la palabra billón. ¿Listo, profe? O sea, así, se, así se lee. Eso es ceros yo, yo, de... Qué pena, profe, Mauricio, continúa. No, no, sigue yo creo que el profe Ronald lo que quiere expresar es cuántos ceros de pronto uno va a saber que una cifra es de billón no sé, porque el resto pues ahí es 3 billones ¿cómo correcto, más se sí. lee? no, sí, solo se lee tres billones estaba viendo por aquí un comentario de Darío, dice que es lo mismo que decir 3 mil millones, pero no. Pero, pero no no es, no, no, no, no es no, correcto no, no, es porque la cantidad de, de 3 mil millones sí es eh, de 0 3 mil millones de billones bueno ya mil millones. millones de millones, ¿no? Profe, Ronald, sería equivalente a decir 3 millones de millones. 3 pero millones uno no de dice millones. 3 millones de millones, porque un billón es un millón de millones. Entonces 3 billones serían 3 millones de millones, pero uno no dice así, uno sí. dice 3 billones. Uh -huh. Sí, muy ah, bien. Ya, no, no, no, no, no, pues. eh, ya, ya, eso era lo que, no, lo que no, me, no, no, no me, entendía. Muchas gracias, profe Oscar. Bueno, este, profe Julián... Este, no sé si tiene lo de la, la, la tercera. En la tercera, si la quiere explicar, yo le han hecho una pregunta más. Profe, yo tengo una pregunta y tengo levantada la mano. Sí, profe. Eh, el, el 250, bueno, cuando da 3 mil millones, ¿esos no son los 3 billones? 3 mil millones no son 3 billones, o sea que el billón es de 12 ceros. Correcto, profe Lidia. Eh, 3 mil millones tiene 9 ceros, 300 mil sí. millones tiene 11 ceros y 3 billones tiene 12 ceros. 3 mil millones, sí. Ah, y bueno, por lo menos si se quiere pasar a la siguiente, que son eh, 3 trillones, ya tendría entonces 18 ceros. Va sumando 16 ceros cada vez que va. Por lo menos si son cuatrillones, pues entonces ya son eh, sí. eh, los 18 ceros. Ah, bueno, o sea, para el billón son 12 ceros. Gracias, profe. En efecto, profe Lía. Profe, yo tengo una pregunta. Este, Si me dejan moderar, lo que pasa es que aquí ya hay cuatro y está el profe C.C. La mano levanta hace rato, lo estoy viendo con la mano levantada hace rato. Profe, ya la bajó. Vale, profe Luis de Río. Profe, buenas noches. Profe, disculpe. Lo que pasa es que no, no he entendido bien la, la primera pregunta. Me sigue dando 250 millones. Le disculpe ahí la... 250 mil millones. Profe Julián, si nos ayuda. Sí, Profe Ronald. Bueno, Profe, está viendo mi pantalla, sí, ¿cierto? Deja compartir. Sí, señor, se si la alcanzó bueno, profe, vamos a leer el texto para analizarlo así, digamos, despacio. Eh, dice, la Secretaría de Planación requiere un informe sobre inversión total a realizar en programas de alimentación escolar, en educación escolar para de una institución, de una ciudad capital. Debido al aislamiento voluntario decretado por el gobierno, se entregó un mercado mensual, ¿cierto? Se entregó un mercado mensual a cada una de las 2.500 familias, ¿cierto? Es decir que... Eh, mensualmente se entregaron 2.500, se entregó un mercado a 2.500 familias, es decir, 2.500 mercados, ¿cierto, profe? En un mes. Ahora bien, en 12 meses, ¿cierto? Porque dice durante un año, en 12, en 12 meses, ¿cuántos mercados se habrán entregado? Entonces, ya entendiendo esta parte, ¿cierto? Ya sabemos que lo que se entregaron fueron 2.500.000 de mercados, ¿Cierto? Y eso se multiplica por los 12 meses. ¿Listo, profe? Porque acá, esto esta cantidad solamente por un mes. Y si se entregó durante un año, quiere decir que fueron durante 12 meses. Entonces se multiplican los 2 millones 500 por los 12, los 12 meses. ¿Listo? Y ese resultado es el que me da 30 millones. Luego eh, me dan el precio, ¿cierto? El costo final de cada paquete, o sea, de, de cada mercado. Vale 100,000 mil pesos. Entonces ahí es donde se hace la cuenta. Los 30 millones... Por los 100 mil pesos me dan los 3, 3 billones de 3 billones. ¿Listo, profe? Sí, señor. Ahora eh, sí. Voy. Sí, profe, gracias. Ya ya ahí sí, ya lo, lo comprendí. O sea, el, el, el problema está en que nos, en la cantidad de do, do, 2 millones mil familias es solamente por cada mes y no por año. Exacto, sí, profe. Ese, ese es el, el razonamiento allí. Ahí lo que buscan es, o sea, lo que pasa es que cuando la, el, el cerebro, digamos, está leyendo la, el texto, él omite omite los, los números que se escriben en letras. Supongo que eso tiene que ver con algo de la de, neurológico, ¿no? Porque uno va leyendo y, y esos números que están en letras a veces uno los pasa por alto. Y uno lee el texto varias veces y uno como que, como que no, no, no los ve. Entonces, por eso les decía al inicio, estas lecturas hay que hacerlas, y más las de matemáticas, hay que hacerlas, eh, digamos, muy, muy conscientes, estar muy concentrados para no dejar pasar esos datos y que en la primera segunda leída ya tengan ustedes claro qué es lo que tienen que hacer para luego si sí hacer la, las operaciones. Uh -huh. ah, ya, saben, ya saben que esto puede ser una cascarita, o sea que mañana están pendientes por si sale. Profesoría. Bueno, eh, profe Julián, lo que pasa es que yo no tengo claro cuando nosotros eh, dividimos, digamos, cuando hay una coma. Uh -huh. Entonces, un abreviado, no sé si uno corre, por ejemplo, hablando de los ceros, si uno los corre a la izquierda o los corre a la derecha, porque yo me he equivocado haciéndolo. No sé al fin en, en qué sentido lo hago para que me quede bien. ¿En división, profe, o en multiplicación? ¿En multiplicación, en multiplicación, perdón. En De multiplicación, desde que estén al final, lo que tú haces es agregarlos. Les decía yo acá, como acá es 2.500.000 por 12, multipliquen 25 por 12. 25 por 12 y al resultado final le agregan los 5 los ceros que hay acá. ¿Listo, profe? Solamente los agregan. Ya para la... la o cuando ustedes multiplican números decimales, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes multiplican eh, 2.5 2, por por 1,2, ¿cierto? Ustedes hacen toda la multiplicación, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y 1, 5. 1 por 5, 5, es decir, multiplican normal, como si fuera una multiplicación de números enteros. ¿Listo? Ya al final es donde ustedes tienen que agregar las comas. Ustedes suman todo eso y les da 0 acá, 5 más 5, 10, 0, yo, 1 y 1 más 2, 3. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar la coma. ¿Cuántas comas hay en el primer sumando? Hay, perdón, ¿cuántas cifras? O sea, ¿cuántos números hay después de la coma? Entonces solamente hay uno. En el segundo sumando también solamente hay un número. Entonces uno arriba y uno abajo serían dos. Entonces en la respuesta ustedes cuenten el número de cifras. Uno, dos y ponen la coma. ¿Listo? Esa es la forma de poner la coma cuando se multiplica. Cuando se divide, por ejemplo, tienen acá 2,5 dividido 1,2 voy a ponerla así Tienen así, 25 dividido dividido 1,2 si lo tienen de esta manera lo que hacen ustedes es quitar la coma y agregar un 0. entonces les quedaría 250 agregan el 0 y quitan la coma y esa es la forma de dividir en, en decimales Listo, ya queda la división normal, 250 dividido 12. Listo, profe, no sé si aclaró tu, tu pregunta. Sí, sí, profe, sí. Gracias, muy amable. Vale, profe. Bueno, muchas gracias. Creo que ya hemos respondido las, las, las preguntas que han dejado. Pro, eh, profe, Julián, la 3 y yo le lanzo una, una pregunta para... Mí. Listo, profe. En la 3... Eh, un momento, un momento, un momento. Ya te hago la pregunta antes para que no la tenga una vez. Eh, la pregunta es, eh, eh, se sabe que la respuesta es la C, pero ¿por qué no es la A? Ok. O sea, al hacer la A, ¿qué estamos haciendo? Listo, profe. Pues, por ejemplo, eh, digamos que la primera dice el número de mercados programados por mes. Entonces, digamos, se programan 20 mercados. Se programan 20 mercados. Y se entregan, el número de mercados entregados, digamos que se entregan dos ¿Cierto? Se entregaron do, dos, dos de los 20. Si yo lo escribo así, el, el cociente me daría, o sea, me, tendría una razón equivoco. Una razón que no es no es, no es correcta, porque cuando yo hago la división me da 10. ¿Cierto? Mientras que si yo pongo el número total del número de mercados entregados por mes, que si se entregaron dos, ¿cierto? Se entregaron dos mercados, digamos, de 20 mercados posibles que se habían programado. Entonces, ya cuando uno hace el cociente, digamos que tiene más sentido, ¿no? Entonces, esa razón siempre se hace eh, del número de lo, lo que se entrega, ¿cierto? Lo que lo que se toma sobre el número total de, de datos que hay, sobre la cantidad total. Uno en el colegio, uno dice, cuando representa fracciones, cuando representa fracciones, uno dice, este es el número de partes en que se divide la unidad, lo que va en el denominador es el número de partes en que se divide la unidad y el numerador es el número de partes que se toman. ¿Cierto? Entonces, como a, para poder hacer esa, esa razón allí, cierto uno escribe el número total de datos en el denominador y el número de datos que se toman en el numerador. ¿Listo, profe? Entonces, digamos que por esa, por esa cuestión, uno anularía esta, porque el número total de datos, ¿cierto? No son dos. ¿Listo? O sea, digamos que no es, no es el número de mercados entregados, sino que el, el, el, el total que hay son los que uno programa. Son los que uno programa. Por ejemplo, si uno programa 100, 200, entonces ese va a ser el total, ¿cierto? El total del momento. Y los que se entregan, ¿cierto? Los, los mercados que se entregan eh, van a estar en el numerador, ¿cierto? Si se entregan todos, pues excelente, completa uno la unidad. Por ejemplo, si uno va a entregar los 2.500.000 de mercados mensuales, ¿cierto? Entrega uno de los 2.500.000 de mercados de los 2.500 que había programado. Pues entonces cuando yo haga el cociente me va a dar uno, que va a ser, digamos, la unidad completa. ¿Listo, profe? Entonces digamos que esa es, ese es como la, la manera de uno poder interpretar esa razón, ¿cierto? En el denominador siempre, van, siempre va el, el total de la unidad completa. Y en el numerador el número de partes que se toman. Ya cogí la idea, es decir que el, el, el numerado es el de arriba, ¿cierto? Ajá, sí, el numerado es el o de sea, arriba. O sea, en ese caso siempre tiene que ser menor al de abajo o igual. Exacto, pues para, para, para que coincida, ¿no? Porque puede que de pronto hayan más familias, entonces que entregue un mercado de más, por ejemplo, 21 de 20. ¿Cierto? Entonces sí. ya ahí tomaría, tomaría la unidad que son 20 y se pasa, digamos, a otro campo, a otro, a, car, digamos, ah, otro, ah, otro cargamento ah, de 20 mercados. Claro, claro. O sea, sí puede pasar de que, de que se pase la unidad, pero ahí ya estaríamos hablando de posible corrupción. <risa> <risa> Listo, profe John, tiene la mano levantada. Listo. Profe, pues otra forma de pronto como de, de ahí de complementar lo que dijo el profe, es llevar ese dato a la realidad. Si por lo menos el 20 sobre 2 que escribe el profe, que nos da efectivamente 10, y que para llevarlo a porcentaje deberíamos multiplicarlo por 100, si llevamos eso a la realidad sería 1000%. ¿sí? Entonces nosotros diríamos, ¿ese 2 realmente representa el 1000% de los mercados que se iban a entregar? Entonces no. Entonces ahí es totalmente, digamos, ilógico pensar que que sería el, el 2 ahí representar al 1000%, porque no lo es. Entonces, digamos que otra forma es tratar de llevar esos datos a la realidad a ver si coinciden con lo con lo, con lo que es, digamos, observable. La entiendo, una forma de comprobación. Profe Giancarlo. Vamos, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, sí no, pues para complementar lo que decía el profe, o sea, para no ser extenso ahí creo que la palabra clave es, es hacer el seguimiento del porcentaje, ¿no? Y el porcentaje siempre nos hace referencia a una parte de, ¿sí me entiendes? Entonces siempre, pues lo que él decía, la fracción la fracción de lo que uno programa es, es lo que se está buscando ahí, encontrar cuál es el porcentaje de entrega de esos, de esos mercados, si fue el 100%, si fue el 50%, si fue el 10%. Por ende, pues tenemos que ver pues, cuántos entregaron de los que teníamos programados. Sí, o sea, es, es, es sacarlo siempre de esa manera. Cuando se habla de porcentaje, una cosa es porcentaje, otra cosa es probabilidad. Entonces, pues tener claro esas, esas cuestiones y, y tomar siempre lo que él dice, la unidad y cuántos entregó en la unidad. Listo, profe Giancarlo. Muchas gracias. Profe Lidia, Marlene. Sí, profe, mira. Eh. Yo lo llevé muy al contexto. Resulta que nosotros en las instituciones educativas hacemos planes de acción, ¿sí? Entonces, en, en el formato de plan de acción siempre hay unos indicadores de gestión y en los indicadores de gestión es exactamente eso. Cuando uno programa por decidir una actividad, talleres de padres, entonces uno dice, programé 50 talleres en el año y cuando está evaluando al final esa, esa, ese plan de acción, uno dice, ¿cuántos se realizaron? Entonces yo traje eso a este problema. Es mucho más fácil analizarlo así. Yo dije, pues, eh, programé 50 talleres, pero solo hicimos 10. Entonces, ¿qué porcentaje se, se realizó? ¿Qué, ¿En qué porcentaje se alcanzó la meta? Ese fue mi análisis. Profe, usted, ¿usted cumple funciones de directiva? ¿Directiva docente? Yo soy coordinadora y me va a presentar a la rectora. Sí, eh, le, le hago esta pregunta porque yo siento que esta pregunta va en ese, en ese contexto, ¿no? Eh, para, para los directivos docentes, esta pregunta que está aquí es como para ellos, dado que es el, dentro de sus funciones está, ¿no? Como usted lo, lo indica, ¿no? Interesante lo, su, su comentario en ese sentido. Como, como, como, como de la situación similar a la que usted vive, la trae para poder solucionar el problema y entenderlo. Profesor. Héctor Gonzalo. Active, no lo escuchamos, profesor. Bueno, algo pasó con el profeta. Eh, profe Julián, la, la, la cuarta, que yo creo que ya la mayoría ya sabe cómo es la cuarta, pero pues... Si tiene alguna explicación, le agradeceremos. La cuarta es la misma pregunta que nos compartieron, la única pregunta de razonamiento cuantitativo que nos compartieron en la guía de orientación. profesor. Listo, profe. En esta, la pregunta 4 y, y la 5, eh, digamos que se pueden solucionar de, de, de dos maneras, no hasta de tres. Uno la puede solucionar de una vez multiplicando por los porcentajes o, o dividiendo pues, la unidad. ¿cierto? en la, la unidad, así como lo hacíamos con cuadritos, y, y va uno completando, allí hasta que complete eh, el saldo total. ¿Listo, profe? Entonces me va a permitirle la pregunta para ir obteniendo los datos. Los estudiantes que integran el proyecto ambiental escolar PRAE de la institución educativa buscan la ayuda del docente para organizar la entrega de los residuos sólidos recolectados a una entidad externa. De los 60 kilogramos, sea, ya, ya tenemos el... El todo en este caso, ¿cierto? El todo son 60 kilogramos de material recogido. Eh, el 60% es plástico, y ahí tenemos el porcentaje de lo que es plástico, mientras que el restante eh, es papel y, y vidrio, ¿cierto? Si el 60% es plástico, quiere decir que el papel y vidrio debe ser pues el otro, el otro 40% para el 100%. Eh, luego dice, la entidad solicita que en la primera carga se entregue máximo tres cuartos de los residuos plásticos. Ya sabemos que los residuos plásticos son el 60% de 60. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el, el 60% de 60. Yo aquí lo hice de manera numérica. Entonces, lo que hacemos es multiplicar, ¿cierto? Multiplicamos allí <coughs> 0,6 por, por 60 eh, o podemos multiplicar 6 por 6, 36, ¿cierto? Y agregamos el 0, y como hay una coma, ¿cierto? Como hay una coma, por ejemplo, voy a hacerla aquí para que usted la vea, 60 por el 0,6. ¿Qué es lo que yo hago? Yo puedo multiplicar todo completo normal, o solamente multiplico 6 por 6, 36, ¿cierto? Me da 36, y, y agrego el 0, ¿cierto? Agrego el 0 y me quedaría 360, sin embargo, como hay un número después de la coma, una cifra después de la coma, pues agrego el, la coma aquí, ¿listo? Entonces me queda 36,0, y 36,0 después de la coma, el 0 no tiene valor, entonces me da 36, ¿qué quiere decir? Que el 60% de los residuos, eh, el 60% de los residuos son, son 36, en total 36 kilogramos. Luego de que ya tengo 36 kilogramos, me da otro dato clave, ¿Cierto? Que me dicen que, que solo en la primera carga se tiene que entregar solamente tres partes de las cuatro, ¿cierto? Tres partes de las cuatro que hay. Entonces, si hay cuatro, tengo que entregar solamente, solamente tres, ¿cierto? Entonces, yo ese 36 lo puedo dividir en cuatro partes, ¿cierto? Lo divido en cuatro partes y me daría nueve, ¿cierto? Y entrego tres, nueve por tres, 27. Entonces, de ahí, me, de ahí obtendría la, la respuesta. ¿Listo, profes? Buenas noches Julián, y pero dice que la cuatro y la cinco van con esa, ¿cómo quedaría la cinco? Qué pena. La cinco, yo le decía al profe Ronald, la cinco, la cinco a ser digamos, muy evidente, pero me decía el profe Ronald, sí, pero es que más de la mitad de los profes han fallado. Entonces digamos que yo, yo, yo lo refiero nuevamente al texto, ¿cierto? Al, al texto, y miraría uno allí. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el 100%? ¿cierto? Si ya me están diciendo que el, que el 60% es plástico, entonces ¿cuánto le falta al 60% para llegar al 100%? Serían 40% y ese 40% pues sería lo restante que sería el papel y vidrio. Entonces digamos que de allí solamente comprendiendo esa parte se respondería la pregunta 5. Sí, profe, no sé si me hice entender. Sí, profe, sí, es como... Eh, Pero como entonces, de la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta ahí? Eh, ¿60 ¿En esta? ¿De 100? ¿60, 60. De 100 en la 5, profe? ¿Puedes, ir? ¿Puedes sí. ir un poquito a la 5, profe? Es que no está mostrando la pregunta 5. Ah, ok, la 5, voy para allá. A ah, la 5 no la tengo aquí. Aquí al cuadernillo. Vamos a las 5 y la verificamos. Las 5. En las 5 nos dicen... Para saber cuánto es el porcentaje de papel y hidro por los estudiantes del docente debe. Sí, sería básicamente así 100 restarle los 60 y tenemos los 40. ¿sí? O, o podríamos hacerlo también, ¿cierto? Eh, pues para irnos a la respuesta de una vez. Sería restar 60 al 100%, que corresponde al total de residuos sólidos recolectados. Pronto aquí, aquí sí hacer de pronto una aclaración, pues porque el profe Ronald, no sé si ya contó dónde salió esta pregunta, ¿cierto? Pero si uno resta 60 al 100, daría menos 40, ¿no? Pero pues, digamos que la idea era restar 100 menos 60. Y para obtener los 40, los 40%. Entonces, aquí la respuesta correcta era la B. ¿Sí? ¿cierto? pero de pronto cambiar poner el 100 de primero y el 60 de segundo como para no, no, no entrar a la confusión de, de números negativos profe que me si me en este empiezo, caso puede restar. lo tienen al revés no importa ¿cierto? De... Es, es, o sea, en este caso en este caso pues que como estamos estudiando y digamos las, las, las, las preguntas las, las hicimos pues la hizo el profe Ronald cierto entonces entonces pues vamos a vamos a decir que no que no hay problema sin embargo si aparece en la prueba sí ahí sí influye porque si usted es 60 menos 100, pues daría menos 40, y un porcentaje negativo pues no, no existe o sea no, no, no queda no queda coherente con lo que se está haciendo disculpa el profe no, no, por sí pero, pero no, sería 100 porque... menos 60. La frase está bien ¿Qué escrita sería y respuesta? dice restar 60. Ahí está Ay, bien, Juliana Julián Ahí está bien, ah, está es que bien. Sí, sí. lea y verá. Ah, sí, sí, sí, está bien, perdón, sí, sí, sí, está bien. está restar 60, 100%. Al, 60 al 100 por ciento. Sí, tienen razón, tienen toda la razón. La verdad es está bien. Sí. quiero decir Dale. algo. Eh, no sé... También se puede, pues teniendo en cuenta que el 100% anteriormente es 60, se puede restar menos 36 y eso nos da 24. Teniendo en cuenta que el 40% de 60 es 24, pues ahí también se puede llegar a la respuesta. Así, ah, claro, profe, así también. Si ya sabemos que 36 es el 60, pues lo que hace falta es el 40 y equivale a 24. Sí, sin embargo, pues como para relacionarlo más con la con, con, la, con la respuesta que nos dan, porque la, la respuesta es restar 60% al 100% que corresponde al total de residuos sólidos. Entonces, es, es más, digamos que es más más simple trabajar con los porcentajes. ¿sí? Solamente hacer la resta, 100 menos 60. Bueno, profesor. Hay varios turnos de palabra. Yo les cuento lo siguiente. El, el, el profe me pedía. Esta pregunta 5, como le dije, yo me la inventé. Esa no, no aparece por ningún lado, esa me la inventé. Yo la saqué esa, de la situación que compartieron de, de la guía de orientación. Y, y la puse simplemente para eso: para mirar si nosotros teníamos claro lo de los porcentajes y lo de información implícita. Y en la clave está en la información implícita, ¿no? decir, eso no está explícitamente, pero sí está implícito. Entonces es una pregunta muy sencilla, dijo el profe Julián. Yo también dije, no, eso no lo va a responder todo el mundo. Pero, Pero, ¿qué pasa? Yo lo hice porque pens pensando, como me imagino, los que hacen este tipo de pruebas, a veces nosotros caemos como en la en la cuestión de que esto que muy fácil, muy fácil, No, tiene que ser esta. no, no, no, tiene que ser esta porque está muy fácil, tiene que ser más difícil. no, no, que la respuesta no, no, no, no, es la situación, lo que está ahí, no, entonces uno, con, ¿con qué tiene que contrastarlo? Con lo que está ahí. Y si uno tiene claro esto, pues, esa es la respuesta y ya, ¿no? Entonces esa, esa es, ese, digamos, es el, el juego de, de lo psicotécnico, de las pruebas psicométricas, ¿no? ¿Profe Luis? ¿Profe Luis tiene la mano levantada? No te escucho, profe Luis. Bueno, no, no, no te no escuchar, profe Luis. Abril, no. Profe Juliet, ¿se Buenas noches para todos. Eh, Sería tan amable el profe que estaba explicando de devolverse a la pregunta 4, que es ahí donde me quedó la duda. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo estoy escuchando, profe. ¿Profe Guleán? ¿Está por ahí? Sí, profe. Sí, es que... Sí, ya, la pregunta 4 está, profe. Sí, sí, esa. Ahí me quedó claro eh, lo del porcentaje del 60%, pero allí el fraccionario 100%. y después por qué da 27, eso no me quedó claro, para ver si sería tan amable. Claro que sí, profe. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, profe, aquí lo que hacemos es multiplicar tres cuartos por 36, ¿cierto? Entonces me queda tres cuartos multiplicado por 36, como 36 es un número entero, lo que hacemos nosotros, eh, le decimos a los estudiantes, agregamos el 1 imaginario, y multiplicamos de manera horizontal, 3 por 36 y, y 4 por 1. Ok, sí. O sí. podemos hacer dividido 4, 36 dividido 4 me daría 9 y 9 por 3, 27. De cualquiera, dos formas se puede hacer. ¿Listo, profe? Mm, ok, perfecto. Ahora sí. sí. Muchas gracias. Vale, profe. ¿Profe Lilia? ¿Profe Lilia? ¿Qué, pena? ¿Profe Lilia? ¿Qué pena interrumpir? Ya. No, profe, qué pena. Lo no, tenía levantado sin, sin querer. De acuerdo. ¿Profe Luis, Luis Auril? Profe Ronald, me permite. Luis Abril. Sí, señor, estaba después de la profe Laura. Bueno, el profe Luis, no, no me respondió. Profe Luis, no, te, no tienes activado el micrófono. Vale, no, no, no, no, no escucho respuesta, del profe Luis. Profe Laura. Sí, es que ahí, ahí, digamos, estaba revisando cuando yo respondí de pronto un tip que les puede servir a muchos que no, no sabía que tenía como un nombre específico, pero se llama la regla del 10%. Y es que, digamos, cuando uno no sabe sacar un porcentaje de 30, 40, 50, 25, de cierta cantidad, pues se le saca el 10%, que es quitarle una unidad, un cero Entonces, el, el 10% de 60, pues es 6. Y en este caso, por ejemplo, si te piden el 40% de 60, pues lo que yo hago es sacarle primero el 10, que para mí es más fácil, y lo sumo cuatro veces porque necesito el 40, ¿sí? Y de, ya sobre eso pues hago lo que nos explicaba el profe aquí, el profe Julián. Entonces pues eh, depende, el, si necesito el 60 de, digo el 40% de 60, pues sumo esas cuatro partes y ya tengo el 40. Y sucesivamente para que no se complique porque a veces uno no sabe si multiplicarlo por 0.3 o por 3% y a veces uno coge la calculadora para eso, pero ya no se puede. Entonces, digamos que es como un tip que no sabía que tenía nombre, pero pues me pareció interesante. Listo, muchas gracias, profe Laura. Todos esos detalles los vamos a necesitar mañana. Profe William, ahorita sí. Profe, quería aprovechar que nos volvimos esta pregunta y solicitarle al profe de matemática, a ver si nos las respondía utilizando la figurita, los cuadritos que nos vamos comiendo, que yo creo que se puede resolver de esa manera, y pues esa es una forma bastante fácil. Bueno, vamos a ver si puedo hacer los cuadritos acá a pulso. Voy a tratar de, de, de minimizar la pantalla. A ver qué borro ahí. Bueno, profe, vamos a agregar por aquí un cuadrito. Entonces, ya si alcancen a, a ver bien. Voy a, bueno, ya digamos que ya se sacó el, el 60%. ¿Cierto? De, de los 60. Entonces, este va a ser el cuadrito que, que me queda. Luego, eh, ya sé que hay 36, ¿cierto? Y me están diciendo que lo divido en cuatro. Entonces, yo divido en, en cuatro partes. Por aquí una. Bueno, vamos a suponer que son todos iguales Ya está dividido en cuatro, ¿cierto, profe? Entonces, esa unidad equivale a 36 ¿Listo, profe? Equivale a 36 Como equivale a 36, entonces, ¿cuánto equivale cada uno? Lo que hacemos entonces es agregarle, pues Una unidad a cada, a cada, a cada cuadrito, a cada rectángulo Entonces, cada uno, pues, para que me dé 36 Equivale a, equivale a 9 Cada uno equivale a 9, ¿cierto? Este equivale a 9. Este otro 9 kilogramos, ¿cierto? Y este otro 9 kilogramos. Entonces cada uno equivale a un cuarto. Cada uno equivale a un cuarto. No está dividido en cuatro, eso es lo que les explicaba anteriormente. La unidad se dividió en cuatro, ¿cierto? Y se está tomando solamente, solamente una, ¿cierto? Si se toma solamente una, solamente una equivale a 9, ¿cierto? Entonces, esta primera parte, este cuartico de 9, eh. Este cuarto vale 9, ¿cierto? Entonces, allí lo que hace uno es sacar a cada rectángulo, ¿cierto? Si uno vale 9, quiere decir que todos valen, valen un cuarto. Entonces, lo que hace uno es, es sumarlos, ¿cierto? Uno lo suma porque ahí me dicen 3 cuartos, ¿cierto? Es, esa cantidad de 36. Se debe entregar solamente 3 cuartos, o sea, se deben entregar 3 de cada 4. Y si entrego 3, pues serían 3, 9, 18 y 9. 27. ¿Listo, profe? Entonces digamos que de manera gráfica, esta sería pues la partecita de, de, de dividir los 36 kilogramos de residuo y entregar solamente los tres cuartos. Entonces entregarían solamente los tres primeros. Este, este y este, y en total dan 27. ¿Listo, profe? Gracias, profe, gracias. Vale. Sí, profe, Lilia. Sí, profe, un tip, como dijo la compañera anterior, eh, que me parece a mí muy fácil cuando nos piden sacar una fracción de un número entero. Eso lo aprendí en primaria. Es, se, se, pone el, se El número entero se multiplica por el numerador de esa fraccioncita que nos están pidiendo y se divide por el, por el denominador y es muy sencillo, muy rápido. Sí, profe, es muy práctico, ¿no? 3 por 36 dividido 4 y salió. Incluso si uno puede dividir antes mejor, ¿cierto? En este caso que dividimos 36 entre 4 me da 9 y 9 por 3, 27, saldría más, más rápido. Uh -huh. Listo, profe Julián. Creo que ya se han respondido las preguntas y hemos finalizado con, con el ejercicio de alimentación de esta, de esta prueba, ¿no? De esta prueba de que, pues... Eh, He decidido compartirla porque tiene ese carácter de juicio situacional y no sé, posiblemente nos ayude mañana. Mañana hacemos otra transmisión a las 7 de la noche para ver si esto ayudó de algo, no sirvió de nada. Este, Aunque yo creo que sí, todo lo que hemos hecho ha servido. Ahorita sí pasamos a revisar rápidamente lo de la... Vamos a revisar lo de los, las recomendaciones. Sí, estoy sí, sí compartiendo pantalla, ¿verdad? Uy, ahí alguien que está. Sí, señor. Bueno, gracias, profe. Dice, elementos necesarios, pero recordemos, y ya lo han hablado bastante, pero recordémoslos para, para los profes que de pronto han salido muy recientemente a salir a hacer la prueba mañana. Elementos necesarios, pues, ojalá que ya lo tengan, ¿no? Eh, el lápiz, el lápiz ay, que yo lo compré, está igualito, ¿no? Que aparece ahí. El lápiz, el número 2, ¿no? Es, es, es prestarle atención al número, al número que creo que, yo no sé si hay profes de artística acá, o que les guste dibujar, el número impli es, el, es la mina, ¿no? Tiene que ver es con la con la mina, no, con la con el grafito. no Quiero que, eso, ustedes o asegúrense que tenga el número 2, el 2, ¿no? Independientemente de la marca, busquen el 2. Y ya, eso es, eso es suficiente. El, el tajalápiz, el sacapunta y el borrador. Eso ya en tenerlo ustedes listico, póngalo ahí encima de la mesita muy, muy con la cédula y que eso es lo que van a editar. Y con el dato de, de dónde tienen que ir, dónde, el, dónde es el salón donde tienen que presentar la prueba. Instrucciones y sugerencias para presentar la prueba. Con el fin de minimizar errores en la aplicación de la prueba, facilitar su procedimiento, el aspirante debe llegar al menos con 45 minutos de anticipación al sitio indicado la, en, en la citación a la prueba. Eso es relativo, ¿no? Pues digamos en Bogotá la cuestión es, de movilización, todo esto es, es bastante complicado, pues tener en cuenta esos detalles. Y para los que estamos por acá, en la periferia, por ejemplo, acá en, en Florencia, pues yo sé, digamos, que eso es mucho tiempo para el lugar donde tengo que ir, que ir y, y, y de todos modos, pues yo sí voy a ir temprano, pero tener en cuenta estos ¿no? Hay un detalle importante, bueno, y eso yo creo que lo miramos más adelantico. Esperar en la puerta del salón hasta que sea llamado por el jefe de salón y le indique la, la silla que le corresponde mostrando el documento de identidad. Es ahí donde necesita el documento de identidad. No cuando usted va a entrar al sitio. Usted en el sitio puede... Le, van a necesitar el tapabocas para entrar al sitio, ¿no? Lleven el tapabocas, lleven tapabocas, porque se lo pueden exigir, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese detalle que para entrar al sitio, tapabocas, pero para entrar al salón, obligatoriamente la cédula o lo que corresponda para que usted pueda... Eh, que le puedan verificar de que es usted el que va a presentar la prueba. ¿no? Valga la redundancia ahí, mostrando documento de entidad en la entrada. Luego, atender las indicaciones que dará el jefe de salón responsable de administrar las pruebas antes de comenzar. ¿no? Ahí ellos ya sabemos los que hemos estado hoy, que ellos van a explicar eh, cuánto tiempo, eh, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo de los bueno todo eso eh, mañana él, él lo dirá de siete y media a ocho. Dirá eso muy pendientes, ¿no? El tiempo, ¿no? Del tiempo. Suele que en la prueba del ICBF, resulta que cuando fueron a entregarse demoraron un poquito, o sea, de se pasaron de las 8, a las 8 y, y 10, creo que como que ya con nosotros comenzamos, entonces el jefe de salón iba a poner las, que, que las 8, no, no, no, no. le dijimos, no, no, no, no empezamos a las 8 y 10. Ojo con ese detalle. Si empezamos a las 8 y 10, a las 1 y 10 tenemos el tiempo porque son 5 horas. ¿No? Entonces tengan en cuenta esos detalles si y llega a pasar en el salón de, de ustedes que se pasan de las 8 y entonces nos dicen abran, abran las, los cuadernillos ya cuando son las ocho y diez o ocho y 15. Entonces que ponga ahí en el letrero jefe ¿no? que iniciamos a las ocho y quince para que no le vayan a prestar tiempo. Leer cuidadosamente los instrumentos de los cuadernillos antes de comenzar a responder, verificar que precisamente sea nuestro cuadernillo, leer cuidadosamente cada ítem antes de contestarlo, <ríe> importante. Verificar que el número de ítems que están respondiendo corresponda con el número en la hoja de respuestas. Algunos profes han recibido la recomendación de empiece por tal prueba, empiece por la, por la de psicotécnica primero. Entonces, ojo, cuidado con eso, ¿no? Empiezan con la psicotécnica, pero comienzan a rellenar los óvalos de 1, dos tres Entonces, ojo, no se ven a equivocar los que vayan a hacer ese ejercicio. Que empiece por, primero por la de razonamiento, pero... Cuando empieza con el razonamiento, resulta que es las, las preguntas de las 50 a las 60, pero re, rellenan de pronto la que no es. Ojo, ojo con ese detalle, los que van a seguir esa recomendación. Eh, verificar que el número de ítem que está respondiendo. Ya, hacer el uso racional del tiempo establecido para, para las pruebas. Una recomendación que yo le hacía a los profes... ¡Ay! Se me cayó el este, yo Yo no utilizo reloj, pero... En este caso, compré un, reloj, un relojito que yo creo que me, eh, no, no, no me va a impedir entrarlo. Eh, normal, eh, la, que solo da la hora, mejor dicho. Yo sí creo que es importantísimo tener en cuenta lo del reloj. Es puede que uno no lo lleve y puede estar preguntando, pero, pero en términos psicológicos, en términos internos, da más ansiedad. Usted no sabe cuánto tiempo va. ¿No? Aunque usted pregunte ya rápido le dicen, pero el, el problema es la ansiedad que genera eso. Entonces, es mejor tener su relojito ahí y estar mirando cómo va el tiempo. ¿no? En mi caso lo necesito. Entonces, <ríe> pídale el reloj prestado a, a alguien si no lo tiene. Pero no, no relojes inteligentes porque no le va, tampoco se lo van a dejar entrar. ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Leer cuidadosamente los ítems, hacer uso racional a tener en cuenta que las hojas de respuesta serán procesadas mediante una lectura óptica, por lo tanto, no debe manchar o arrugarlas o doblarlas. Es decir, esa hoja de respuesta hay que tratarla con todo el cuidado posible, ¿no? ¿No? Porque eso lo, lo califica es una máquina. Entonces, a dejar solo lo que hay que dejar, rellenar el ovalito nomás ese y continuar. No, no, no, no, no, no arrugar esa hoja porque por eso podemos perder Hacer uso de pues, tener, eh, marcar solo una opción de respuesta por ítem con el lápiz mira número 2, para responder debe llenar completamente el círculo correspondiente a la respuesta. Hay que llenar ese óvalo, ¿no? Hay que llenarlo completamente. Eh, nada de llenarlo con, con lapicero, con lápiz. Esperar, que en el, esperar en el salón en caso de que termine de responder la prueba antes de que el dactiloscopista haya tomado su impresión dactilar. Eso toca que esperarlo. No se vaya a ir. Sin, sin, sin eso, hubo alguien en el, concurso, en el IFE que se salió sin, sin terminó y se salió y, y, y, y, y prácticamente no le valen, a la persona que salió no le vale, sin, sin que le tomaran ese registro, no, entonces esperar a que, a que, a que llegue el dactilocop, dactilocopista. Una vez que haya terminado se sugiere revisar de nuevo todos los todos los ítems y asegurarse de que respondió absolutamente todas las preguntas. Bueno, se tiene muy poco tiempo, pero, pero para el que lee rápido y, y responde rápido, mmm, revisar, sobre todo las de razonamiento cuantitativo, revisarla. Durante la presentación de la prueba no debe hablar, no debe hacer comentarios con otras personas que también estén concursando. Cualquier duda que tenga en relación con el material debe preguntarlo a quien esté supervisando la prueba. Entonces, esas recomendaciones las hará, la hará mañana también el jefe de salón. Cuando termine de contestar, debe hacer una señal al jefe de salón, quien recogerá los cuadernillos, las hojas de respuesta y demás material de las pruebas en su puesto. ¿no? Está prohibido retirarse del salón. Está prohibido retirar del salón cualquier material de la prueba. Ojo, ojo, porque con esto sí son muy quisquillosos. ¿no? Usted que se fue, fue para el baño y se fue con la prueba, eh, con esto sí son bastante quisquillosos. Evitar llevar vehículos al lugar, lugar de la aplicación, automóvil, moto, moto, bicicleta, patineta, dado que no se presentarán servicios de parquear. Entonces, ojo con ese detalle, ¿no? O sea, no tengo no, que estar en una reunión cuando, ¿de quién es el carro tal? ¿de quién es la moto tal? Y uno tenga que salir, perder unos 15 minutos a ir a, a acomodar el carro. Entonces, tenga, tenga en cuenta ese detalle. Prohibiciones. Está prohibido el ingreso de maletines, morales, libros, revistas, códigos, normas, ojos, anotaciones, cuadernillos, como le digo lo de los maletines, ya lo, lo aclaramos, se puede llevar, bueno, si sí, se puede, no. si se lleva, lo que hace es dejarlo al frente, eh, a, donde, usted, donde estamos sentados al frente, allá los que llevan los bolsos pues los ponen en un lugar, los celulares se si los lleva apagado. En caso de que el aspirante decida llevar alguno de estos elementos, el jefe de salón, mire aquí en la aclaración, ¿no? le indicará que debe apagar el celular y dejar los elementos debajo del tablero, ahí al frente. Sin embargo, tenga en cuenta que la Comisión Nacional de Servicios Civil de la Universidad Libre no se hacen responsables de pérdidas o daños. O sea, ya está claro acá. Si se perdió el celular, no le van a responder por ese celular. Durante la jornada de realización de verificación aleatoria frente, ¿cómo? Durante la jornada se realizarán verificaciones aleatorias frente al cumplimiento del no uso de celular y cualquier otro accesorio electrónico o de comunicación y demás elementos prohibidos. Por lo anterior, el personal cargado podrá solicitar al aspirante mostrar los elementos con los que cuente en su bolsillo. ¡Ay! Oh, este detalle está interesante, ¿no? Así como el retiro de gorras, recoger, recoger el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. Yo creo que van a estar bastante cristillosos con esto. o sea que ah, Quiere decir que ah, usted va a estar haciendo la prueba y de pronto ah, un, un jefe de salón le va a decir... Este, venga, le, le vamos a revisar el bolsillo. Lo que logro entender, ¿no? Van a revisar el bolsillo a ver qué tiene. O a las mujeres van a revisar si tiene el cabello así hacia abajo, entonces le recogen el cabello y le revisa. No sé si les va a suceder, mañana me cuentan, mañana me cuentan a las 7 de la noche si les sucede o no les sucede. Cabe señalar que el uso del celular de cualquier aparato electrónico está absolutamente prohibido y a partir del ingreso del sitio de la aplicación, incluyendo pasillos, baños y salones. Lo que le digo. No es que usted, no es el solo en el salón, es en el sitio donde usted no puede utilizar ese celular. Ni cuando entra, está dentro y no se ponga a, a, a llamar, porque de una vez eh, ya comienza a ser sospechoso, ¿no? Ni cuando va al baño, ni cuando va saliendo tampoco. Ya puede volver a utilizar sus celulares cuando sale de la instalación, mm, incluyendo pasillos. Además, ninguna persona podrá ingresar al sitio de aplicación en estado de embriaguez o... o los que están aquí ninguno está bebiendo, ¿cierto? No vaya a llegar mañana a Guayabao. Este, además, ninguno podrá, eh, psicotipo, ni portar armas de cualquier tipo. No, no, armas grave. Durante la aplicación de las pruebas no está permitido el consumo de alimentos ni bebidas. Ahí yo voy a llevar agua, yo necesito agua. ¿no? Entonces yo voy a llevar un tarrito, voy a comprar un tarrito pequeño de agua y yo sí voy a llevar agua. No, pues mostrando que es agua, ¿no? Asimismo, ningún aspirante podrá ingresar con acompañante a los sitios de aplicación de las pruebas en caso de ser necesario la persona con discapacidad si serán apoyadas por personal encargado para esta labor. Causales de invalidación de la prueba: la Universidad Libre y el Poder Logístico, en virtud de, de la delegación expresada contractualmente, contra de oficio de petición por parte. Adelantar las actuaciones administrativas cuando evidencie posibles fraudes por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba, suplantación o intento de suplantación ocurridos e identificados antes, durante y después de la aplicación de la prueba, para lo cual comunicará a los interesados garantizando de esta forma el debido proceso como principio fundamental a los concursantes del presente proceso de selección. Aquí hago una, una, una pequeña aclaración. Mire, profes. Este, ustedes saben que siempre ha sucedido que se, de que se filtra, ¿no? Siempre antes de la prueba se filtra información y nunca sucedía nada. Es decir, eh, había cosas, cosas que sucedían antes de la prueba en los concursos anteriores y nunca sucedía nada. Pues en el 2018 volvió y se repitió esto, pero sucedió una cosa diferente en el 2018 y es que alguien denunció, ¿no? y creo que fue acá de este departamento, alguien denunció esa, esos, esos casos, por lo tanto, fue investigado y la CNSC dijo o determinó de que se tenía que volver a repetir esa prueba. No estoy hablando de solo para el cargo de básica primaria en el concurso docente especial. Por eso la prueba se realizó el 26. Este año se volvió a, re, a realizar la prueba, bueno, para, la, para el norte de Santander, ¿no? Eh, pero ya se había repetido anteriormente. O sea, ojo con por eso porque con ese antecedente la universidad libre yo creo que tiene que estar muy cuidadosa de que esto no vaya a suceder porque si les vuelve a suceder les corresponde a la universidad libre a ellos volver a repetir la prueba yo creo que la universidad libre no está no no con ese antecedente que le sucedió a la universidad nacional no creo que vayan a estar muy muy dispuestos a que le suceda ese detalle es que las cuestión aquí se los digo yo a ustedes el detalle dónde está dónde está la corrupción es precisamente en este momento ahorita en esta noche Dónde están las pruebas? Las pruebas tienen que estar en los lugares, en, en determinado lugar, ¿no? Deben estar en algún lugar, en las diferentes eh, ciudades. Ya deben estar en las, en las ciudades, ¿no? Entonces es ahí, en esta noche, que comienzan a suceder cosas extrañas, extrañas. Entonces, <risa> ojo con, con ese detalle. No se ponga, digamos, a, a recibir información eh, de, de ningún tipo de ese, porque para no tener ningún problema. Dice, se debe mencionar que el resultado de dicha situación puede ser la invalidación de la prueba involucrada y como consecuencia de, de ella, al comprobarse cualquiera de los comportamientos mencionados, se procederá a la exclusión del concursante sin importar la fase del proceso en que se encuentre, sin perjuicio de las acciones legales que haya lugar. ¿Se entiende? Cómo... ¿Qué pasó? ¿Eh? Estoy, No estoy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo lo que le iba a hacer una pregunta. Digamos, como en el concurso anterior, apenas salimos de, de presentar las pruebas, inmediatamente fueron publicadas en Facebook las respuestas y todo como el ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted lee, o sea, doy por entendida que en caso de que se presente eso se puede poner como demanda, queja, para Ajá. que anulen esas pruebas o como... Sí, se puede denunciar ante, sí, claro, se puede, se puede hacer todo un proceso de denuncia ante la CNSC y ante las entidades correspondientes. Ante la CNSC principalmente, ¿no? Que fue la, fue la que la hizo, hizo la investigación en el, en, la, en el caso pasado. Claro, eso se puede denunciar, ¿no? Lo digo, digamos, es que la vez pasada eh, alguien denunció, digamos, alguien, alguien denunció y, y el, el, el, como hubo denuncia entonces hubo todo el proceso de investigación aunque las, la, la comisión no comprobó, digamos, en qué momento se dio el fraude este sí pudo comprobar de que se conoció las respuestas con anterioridad antes de realizar la prueba sí, pudo, sí se pudo comprobar eso y eso fue lo que obligó a que se volviera a repetir la prueba ¿no? independientemente de cómo fue el fraude simplemente quedó como ahí por ahí está la, la, la investigación que se hicieron entonces, eh, claro, eso se puede, se puede denunciar. O sea, ¿qué es lo, lo que obliga a que se tenga que repetir la prueba? Que se conozca antes, antes de realizar la prueba eso, ese, esa información. ¿no? Si hay datos, o sea, ojo con lo que le llegue a, a, lo, a, lo, a los WhatsApp. Yo voy a, a dejar cerrados los, los, los, todos, todos los medios que yo tenga. No, si le llega algo, no me envíen. No me envíen porque... No, no quiero, o sea, En ese caso, yo soy muy, muy, trato de ser correcto en esa parte. Entonces, eh, ir a, a hacer nuestro, lo que tenemos que hacer, profes. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y, y, y si digamos hay que, si hay, en el caso de que hay que denunciar, pues hacerlo con, la, con, la, con las entidades pertinentes. En este caso, la CNSC. Dice: se entiende como fraude o intento de fraude uno de los siguientes eventos. téngalo presentes Sustracción de material del examen, cuadernillo o hoja de respuesta, eso no se puede hacer. Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico o digital dentro o fuera de las instalaciones de la aplicación de la prueba. Entonces, si ¿usted está pensando en llevar una hoja aparte y copiar algunas preguntas? No, no lo hago, porque ya es intento de fraude, entonces no lo hago. Eh, copia durante las pruebas, tampoco. Comunicación no autorizada por algún medio de las instalaciones de la aplicación de las pruebas. Suplantación. Conocimiento anticipado de las pruebas aplicadas, ¿no? entonces eso serían intento, eh, fraude o intento de fraude. Otras causales de invalidación de la prueba, desacato de las reglas establecidas por la aplicación de las pruebas, uso de celulares, aquí hay una aclaración. ¿no? El celular únicamente debe ser usado por las personas que se identifican con célula digital y será exclusivamente para su identificación con la, con la confrontación tactilar. luego el aspirante debe apagar el celular y guardarlo. Eh, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico de medio de comunicación portar armas, libros, hojas, narraciones, cuadernos periódicos, leyes y revistas, estar comprometido en actos bochornosos o que vayan en contra del buen funcionamiento de la aplicación de las pruebas, participación o conocimiento de un intento de fraude por parte de terceros, ojo con este detalle que está acá ¿no? conocimiento de un intento de fraude por parte de terceros entonces tenga, ojo con esto que está aquí Dice, cualquiera de estos casos, el jefe de salón deligenciará de el formato y levantará el acta respectiva consignando la irregularidad presentada y si fuera el caso, registrar los nombres de los testigos o evidencias del hecho que deberá ser suscritas por él y el concursante. Si el aspirante se niega a firmar el formato o acta, el jefe de salón deberá informar inmediatamente al coordinador de salones y el respectivo delegado del sitio y convocar a varios testigos, personal de la aplicación de la prueba o aspirantes para que ellos la suscriban, ese sería el proceso donde llegue a suceder alguno de estos casos. Otras recomendaciones importantes, nadie podrá salir del salón sin autorización del jefe de salón. Para acudir al servicio de baño, solo se autorizará a una persona a la vez por salón, la cual tendrá que entregar el material para que quede bajo la vigilancia del jefe de salón. Una vez finalizadas las pruebas, los aspirantes no se podrán retirar del salón sin haber firmado, todos los formatos pertinentes, hoja de respuesta, listado de asistencia, identificación y acta de sesión, y registrando su huella dactilar. La, la inasistencia a la aplicación de las pruebas eliminatorias se entiende como causal de exclusión de, en los términos de los acuerdos del proceso de selección. Alguien preguntaba, algunos profes me preguntaban, lo que pasa es que para ese día tengo alguna calamidad, es a un trancón, hubo algo que no me permitió dejar llegar a la prueba, ¿se puede hacer algo? Ese día... Eh, Día luz. Día luz ese día, estaba de parto. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer en ese caso. Eh, no no Ahí, digamos, no no son implacables en ese sentido. Aspirantes en situaciones de discapacidad. Bueno, aquí hay una aclaración sobre sobre sobre cómo, cómo deben asistir. Pues tuvieron con anterioridad que haber dicho que discapacidad para que tuvieran esas precauciones del lugar y forma de entrar, publicación de resultados de las pruebas, la publicación de resultados de las pruebas se realizará a partir de la fecha que disponga la CNSC, en este lugar se está hablando en la última transmisión dijeron que a mediados de noviembre se tenían esos, esos resultados, vamos a ver qué nos dicen mañana suele darnos información al respecto el día de mañana, reclamaciones, ya esto de reclamaciones hablamos eh, de la, la correspondiente fecha, yo creo que ya hemos leído las recomendaciones eh, que ya están en la guía Ahorita sí dediquemos era? dediquemos unos minuticos, profe, para irnos a descansar, eh, a responder preguntas y a dar consejos en torno para mañana. Profe, Prope, Elis. Se rompa. sí, profe, ¿quién? Eh, aquí tengo profes con la mano levantada, cinco profes, ¿qué tal si me, si me levanta la mano, profe? Elis, Joana, Pro, Cruz. Profe. Sí, yo, yo creo que la sí. levanté primero, pero bueno. No sé si la profe estaba primero que yo. Sí, Elis, ya que tengo el orden. ¿no? profe Elis tiene la mano, sigue usted, profe. Si ¿Sí me escuchan, sí, mi, mi, mi pregunta es más o menos, digamos, como hacia las, a ver, empezamos a las 8, hacia las 11 de la mañana, ¿cuántas preguntas uno más o menos debería tener como, como respuestas? Como para uno más o menos imaginarse, si son 142 para profesores, hacia las 11, ¿cuántas ya digamos deberíamos tener como, como solucionadas? Si se puede decir, ¿no? Gracias. Ya, para las 11, ¿cuántas tienes? O sea, faltan, ¿no? <ríe> o sea, 8, 9, 10. Pues uno tendría que hacer la división, ¿no? 140, 142 dividido 5. ¿Alguien? <ríe> la mitad dice la propia. Son, Perdón que te interrumpa, son 29 preguntas más o menos por hora. 29 preguntas, sí, exactamente, 29 preguntas por hora, de dos. Sí, exactamente, 5, sí, entre 28 y 29 preguntas, pongámosles 30, o sea, para, esa sumatoria, profe, de, digamos, hablemos de, de, de 30 para redondear, 30, 60, 90, por ahí, 90 preguntas para esa hora, 90, vaya, por hora, Mark, vaya un poquito más adelante, vaya marcando 30, ¿no? Entonces, para que tenga en cuenta ese detalle. Gracias. Listo, profe. El profe William. Sí, profe. Pues yo quería, yo quería hacer una pregunta con respecto a, a, los, a los tiempos de presentación y, y cuánto tiempo puede durar una persona para retirarse antes que finalice el tiempo. Entonces, eh, yo ahorita fui examinador en la prueba Saber 11 y pues un estudiante no se podía retirar antes de dos horas y media. Entonces no sé cuánto será el tiempo acá. Y podía asistir y podía presentarse a la prueba media hora después que había empezado. Entonces no sé si eso en la guía lo dejan claro. Sí, profe. Lo otro, profe, que quería decir es que eh, pues, eh, todas estas entidades encargadas de realizar las pruebas son muy, son muy celosas con el material y pues hay que devolver todo, incluyendo la hoja de, de operaciones. Que, es que si se nos caen las operaciones y si se nos pierde, ellos van a tomar eso también como un intento de fraude. Ajá, interesante, profe, lo que usted ha dicho Respondo sí, eso no las... dijeron, no, no. sí, perdón, profe, eso no nos dijeron Pues en la capacitación ahorita para la prueba saber 11, entonces supongo que eso aplica para todas las pruebas Sí, sí Mañana yo creo que nos lo dirá el jefe de salón Ahora, eh, eh, también Dos horas mínimo ¿no? es de, de, de, de estar ahí En el salón y, y sí, usted puede, o sea, la prueba va a empezar Sí o sí a las 8 de la mañana A las 8 de la mañana empieza pero pueden las personas pueden llegar la y la dejarán entrar hasta las ocho y media. ¿No? Hasta las ocho y media podrá entrar, pero eso no quiere decir que si llegó a las ocho y media lo puede terminar a la una y media, no, hasta la una también. ¿No? Entonces eh, eh, ahí respondo yo creo que las preguntas, ¿cierto, profe William? Sí, señor, gracias. Bueno, profe Sandy, Yuri, Yuret, Sandy Yuret. Buenas noches, profe. Eh, quería hacer una pregunta, no sé si quizás ya fue contestada antes. Eh, en la guía dice que está prohibido llevar hojas de papel en la parte eh, donde hay, es necesario resolver las, los problemas matemáticos. Eh, ¿La hoja al supervisor de la aula de clases? Sí, profe. Este, Normalmente viene una hojita para uno resolver resolver una hoja en blanco para uno, si la requiere, resolver algo. Eh, y si no la tiene, me imagino que ellos tendrán en la disposición de brindarle esa hoja a uno, pero uno no puede llevar, no, no puede llevar la hoja. No, porque comienza, tengamos a ser sospechoso El profe Ma, marí marvin Alexandra, Periano. Buenas noches, profe. Eh, con respecto a la citación, ¿se debe llevar en físico o...? Eh, bueno. Pues, mí, la enviaron, sí, yo la imprimí, pero pues no sé si llevarla o, o mostrarla simplemente. O sea, yo la tengo en el, en el correo, ¿sí? Yo le haría el correo. Sí, ya la entiendo. Llevarla no. o... porque dicen que un, no, no se puede... No. Ahí lo he... ido. Lo... Ahí lo, lo importante, profe, es que usted sepa dónde es el lugar y cuál es el salón al que tiene que presentar. No, no, no le van a pedir eso. Ya digamos lo que usted usted tiene que saber es dónde a qué salón tengo que ir. Eso sí lo tiene que decir para que ellos te orienten. Ya van a haber personas orientando. ¿Para qué salón va? ¿Para tal salón? Ah, sí, vaya allá. No, eso es lo que uno tendría que saber. ¿En qué, ¿Para qué salón voy yo? No El lugar y el qué salón. Porque allá va a encontrar una persona y le va a orientar, le va a decir, ¿para qué salón va? No dice, voy para tal salón y ella lo orienta. Si usted no sabe para qué, usted sí sabe el lugar, pero se le olvidó cuál es el salón, pues ahí digamos, me imagino que, no sé si habrán personas que le ayudarán a saber cuál es su salón, o en su defecto tocará que ir a ver por cada salón donde estoy yo. Pero lo importante es que usted sepa en qué, para qué salón se dirige. No, eso sería lo importante. Las células no sé, lo que es le van a pedir al salón. ¿Sí? Sí, pero es que a veces uno se olvida y lo otro es que, como dicen, que al ingresar no dejan de mirar el celular y entonces... Profe, yo creo que ahí hay que. Yo, yo en mi caso, llevo, llevo, digamos, eh, llevo la hojita y si tengo que votarla al inicio ya antes de entrar, bueno, listo, ya voy para este salón y listo. Eso es lo que voy a hacer. Mañana antes de entrar, miro acá el salón es a tal salón. Listo, y voto la hoja eh, antes de entrar. Eso es lo que voy a hacer mañana. Y la, la imprimí. Entonces, esa sería como una recomendación. La otra es que, como le digo, pues usted la lleva en el celular. La lleva en el celular, pero mira, mira antes de entrar al salón, antes de entrar al lugar, mira qué salón tienes y listo, apagas el celular y entras. Esa sería otra. ¿Vale, profe Mar Marvin? ¿Okay. ¿Profe Margot? Hola, profe. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta, no sé si le escuché bien. ¿Es ¿Allá lo registran con huella dactilar? Sí. Pero, pero yo no tengo huella. ¿Será que hay algún inconveniente? Eh, por, eh, creo que estuvimos leyendo algo al respecto con, con los que no tienen huella, pero no no sé exactamente, estuve leyéndolo por aquí. Revisa la guía de orientación. Eh, sí, porque, pues, si no, no, de pronto una certificación médica, pero igual yo no tengo sí por aquí digamos mencionaron algo sobre sobre ese caso lo que, me acuerdo que lo leí entonces ah, con el documento está en, será de gran bueno vigencia de no sé si el aspirante identifica como algunos documentos malos no presencia en la prueba dice se aclara que todos los documentos que no presenten huella el de articulos realizará la toma a al aspirante en el formato ah no dice que la toma no no no dice no hice nada a ese aspecto eh, Algo se, deben tener alguna solución ese, en, ese, en ese momento. Sería bueno que cuando llegaras, hiciera la pregunta o hiciera, o presentara la inquietud al jefe de salón, ¿no? para, que, para que ellos tengan, tengan la, la, el debido proceso, lo que se tiene que hacer ahí. Profe Margot, ¿ya? Sí. Profe Lucero. Gracias, profe. Bueno, aquí desde que... Las recomendaciones es que es mejor pecar por, por exceso y no por defecto. La hoja no nos cuesta nada llevarla y es verdad, es mejor tenerla en la empresa. Cosa de que simplemente, ah, no, es que aquí la tengo porque se me olvidó, porque, bueno, la razón es mejor llevarla que no, eso ni nos pesa ni nada. Lo que sí quería decirles era que al momento de responder también puede ser que algunas preguntas nos quiten más tiempo pero no preocuparnos porque habrán preguntas que, que también serán muy prácticas y eso nos va a ayudar a, a recuperar tiempo. Ni, o sea, lo que quiero es no limitarnos a que, ah, me pasé de los dos minutos entonces me tengo que pasar para la otra, porque no? Es sencillamente estar mirando el, el tiempo y ya ustedes dijeron que más o menos era un promedio de 30 preguntas por hora, ¿sí? Entonces, es como quitarnos un poquito ese temor de que tenemos que gastarnos dos minutos porque no pasamos a la siguiente. No, es simplemente pensar en hacerlo bien y que a la larga habrán preguntas que nos ayudan a recuperar el tiempo que gastamos con las mismas preguntas. Eso, además, el el, el jefe de salón también, hay unos, dependiendo de ellos, eh, le ayudan a uno a decir qué tiempo queda, ¿sí? O de pronto uno también puede sugerirles a ellos. Eh, que le colaboren a uno con el tiempo, entonces ellos les dicen, quedan 15 minutos o quedan 30 minutos o algo así, entonces es también del jefe que le colaboran a uno a veces con el tiempo, entonces así uno también se ayuda de esa manera. Eso era lo que les quería comentar, profe, gracias. A usted, profe, muchas gracias. Profe Eli. Hola, profe buenas noches para todos. Eh, una recomendación chiquitica que pronto puede servir también es el uso de esa hoja en blanco que nos van a dar. A nosotros, si no estoy mal, yo no me acuerdo de la última vez, no nos dan más de una hoja. Entonces la idea es que si van a empezar a hacer operaciones o dibujos o cualquier cosa, hagan de cuenta que tiene renglones o que tiene cuadrícula y hagan las cosas pequeñitas y ordenadas, porque uno, sin pensar, va acabando con el espacio, y pierde tiempo después borrando, entonces tratar de darle una muy buena administración a la hoja, a la hojita, o sea, a seccionarla o hacerla, pues, hacerla, pues, como hacerla rendir, porque hasta donde tengo entendido, no es no más de una. Entonces era pues como una cosa de detallito que me acordé. Muchas gracias, profe Eli. También esas pequeñas recomendaciones que ya nos dan los profes que ya han pasado por esa experiencia. ¿Profe Lucero, nuevamente? Sí, qué pena, profe, sí, ya también escribieron, de antes de entrar, verificar, como ellos pegan una hoja en cada salón, verificar que el nombre esté. Es importantísimo porque en una ocasión eh, alguien entró al salón que no era, o sea, se sentó, o sea, presumió, dio mal el apellido, entró, bueno, la cuestión fue que él entró y ya cuando pasaron 10 minutos porque estaban verificando eh, ya nombres y todo eso, se dio cuenta que él no estaba ahí. Entonces, estar bien seguros de eso porque sí puede pasar, de no estar en el salón, que es. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Gracias. Profe. A usted, profe Lucero. Bueno, profe, eso es en términos generales las recomendaciones para el día de mañana. Ya prácticamente lo que ha sido fue lo que había que estudiar, lo que ya se estudió. Mañana, dormir ahora, muy tranquilos, juiciosos, a, a dormir. A descansar lo que más se pueda. En la mañana desayunar, dice, más bien desayunaditos para, para, para ese lugar. Eh, le recomendaría, yo voy a hacerlo, yo, yo siempre últimamente estuve haciendo lo siguiente: sería bueno que se le levantaran temprano antes de ustedes empezar eh, a bañarse. De las pruebas que le he compartido, le recomiendo realizar una, o sea, realicen una, así, rápido. No es para retroalimentar, simplemente hacer el ejercicio de, de para activar, digamos, el cerebro que nos estamos preparando para ello. A mí me ha servido, digamos, yo me levanto y realizo una, ¿no? Con el fin de, simplemente la hago, la veo, la hago rápido, lo más rápido que puedo y listo. Cierro, pago, ya listo, me voy. no eh, Tomen lo que, algunos toman algunos eh, aromáticas para ayudar a concentrar. Eso también está bien, a que nos ayude a concentrar y a soportar las, las cinco horas que vamos a estar sentados leyendo. Espero que les vaya, nos vaya muy bien a todos, que no vayan a tener ningún inconveniente, ningún inconveniente, eh, y pues espero que mañana a las 7 nos pongamos también, a, saquemos un espacio para dialogar. Bueno, invitar, no puedo, no no, no lo voy a hacer así por, por este medio, simplemente lo voy a hacer por extrinjarse. Y ojalá que algunos de los compañeros que estén aquí quieran dialogar conmigo, como representantes de las diferentes áreas, dialoguemos y analizamos qué es lo que encontramos. Yo hablaré de, de, de mi, la prueba que bueno, me corresponde, que Humanidad y Lengua Castellana. Entonces quisiera escuchar a alguien que le tocó alguien que le correspondió a determinada área, directivo docente, como apreciaciones, para hablar las apreciaciones de, de, de lo que encontramos, y pues también para decirles qué es lo que sigue, ¿no? qué es lo que sigue. Profe, escucho la, la intervención del profe Héctor, me despido, profes, y los dejo descansar. Y descansamos y nos preparamos para mañana, profe Héctor. Gonzalo, Héctor Gonzalo. Bueno, creo que levantó la mano por error. Muchas ah, no. gracias, profe, por todo. Dios lo bendiga. Éxitos que yo les sabiduría y conocimos para salir adelante en estas pruebas y para todos. Bueno, Desearle lo mejor, que Dios los bendiga y que todos tengan éxito en la prueba. Hacer la oración antes de salir. Les va a ir súper bien. Muchas gracias, profe. Gracias, Dios. Que, que nos vaya muy bien. Porque... Gracias. A los que están por ahí en la transmisión eh, en vivo gracias. también. Que estén muy bien. Que bueno, nos vaya ok. Muy bien. Gracias, profe. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Rola. Gracias a Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Todos. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones para todos. Rose, muchas gracias. Y aquí continuamos con el grupo de estudio. Gracias, ¿no? profe. A... Gracias, compañeros. Los que están hacen, hacen parte del grupo de estudio continuamos de aquí en adelante en las siguientes etapas también preparándonos y acompañándonos. Por supuesto que el grupo de estudio continúa en las siguientes etapas. Hasta luego. Fuerte abrazo. Gracias, profe. Ronald, gracias, profe. Feliz noche. Profesores, feliz noche. Mucha suerte para el día de mañana. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias.